Las autoridades que forman el Centro de Operaciones de Emergencias COE en la provincia de Duarte se reunieron este lunes en el despacho del gobernador Juan Antigua Javier para organizar el operativo Semana Santa 2018. Bueno, como ustedes saben, estamos ya apenas a una semana de la, de la Semana Mayor, que eh, es una tradición aquí en nuestro país de... Nosotros queremos que la gente entienda que esto es una semana de, de reflexión, de recogimiento de la familia. Y nosotros en el día de hoy hemos convocado eh, el comité operativo de Semana Santa, en este comité que son los que van a ayudar a que aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, se produzcan lo menos accidentes posible, porque contamos con un equipo de hombres y mujeres eh, dispuestos voluntariamente a trabajar para que la gente que pase por pues, la provincia de Duarte se sienta que están seguros y además ellos van a estar en, en la labor de prevención. Y Robinson Polanco.